Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz lunes para todos, cuarto día de nuestra novena Navidad. Qué alegría que podamos avanzar en este camino de salvación, en este camino de novena Navidad. Gracias, Señor, por el don de la vida, por la familia, por los amigos. Gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar. San Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno sacerdotal de Abdías, que estaba casado con una mujer descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable, según todos los preceptos y mandatos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era una mujer estéril y ya ambos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaban en la presencia de Dios, los sacerdotes de su turno, según el uso que tenían para el servicio del templo, le tocó a Zacarías entrar al santuario a ofrecer el incienso. A esa hora, la multitud se encontraba afuera orando. Entonces se le apareció un ángel a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sorprendió al verlo y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, No temas, tu oración fue escuchada. Isabel, tu mujer, te hará un hijo al que debes ponerle el nombre de Juan. Él te ha de traer gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. Él no beberá vino ni licor, y se llenará del Espíritu Santo, ya desde el seno materno. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, y para hacer volver a los rebeldes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le replicó al ángel, ¿y cómo sabré si esto es verdad? Porque yo ya soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le dijo, yo soy Gabriel que presto el servicio en presencia de Dios y fui enviado para hablarte y traerte esta noticia. Pero mira, vas a quedar mudo sin poder hablar hasta el día en que esto se realice por no haber creído mis palabras. Ya verás que se van a cumplir a su debido tiempo. La gente esperaba a Zacarías extrañada de que se morara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él solamente hacía señas porque seguía mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Un día después consiguió Isabel, su esposa, y se mantuvo oculta durante cinco meses. Y ya entonces decía, el Señor se ha dignado librarme de esta humillación a la vista de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vemos en esta escena al ángel San Gabriel, siendo portador de esta noticia. Para Dios nada hay imposible. Pero a veces nos cuesta ver y como Zacarías dudamos cómo va a pasar esto. Y bueno, a veces tenemos que vivir esa mudez porque no creemos, porque nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, nos cuesta comprender la gran bendición del Señor. Y a Dios el poder de poder darnos cuenta de la gracia de las de los dones innumerables que el señor nos da alabado sea el señor feliz día para todos queridos hermanos